porque yo soy el actual dueño aquí, usted le puede preguntar a la comunidad aquí. El hecho se registró el pasado sábado en el sector Juan Bosch, uno de los subsectores que componen al Gran Vista del Valle. Los mismos se encuentran en litis judicial, ya que estos terrenos fueron invadidos hace varios años. NTN, Arismendi la Antigua.